Dice que comer nos da la felicidad y es verdad, es que nuestro cuerpo genera cosas así positivas y esto nos da pues comer bien. Y Por eso hemos venido como cada año y es tradición ya, venir a hacer una visita a Cárnicas, André, visitamos a André, que siempre nos da esas recomendaciones tan bonitas, esos mensajes preciosos para todo el mundo y por supuesto le vamos a sacar una receta, no se nos va a ir este año que no nos dé una recetilla. Bueno, André, un año más, Como pasan los años? Esto ya es una tradición hay que seguir todos los años, que tener... Yo el espíritu lo tengo arriba, yo, eh, si lo tengo arriba, imagínate, pues muy bien, me alegro de veros aquí un año más eh, Da pena que pasan los años y uno se hace más viejo, pero es bonito cada año vernos aquí Y hablar de un poquito de la Navidad que para mí es algo muy entrañable, A mi madre le gustaba mucho y ahí estoy yo Y la habéis seguido con la familia, vosotros sois de reuniros, la familia y hacer una comida en casa, ¿no? Yo el mejor regalo que se me puede hacer es una reunión Siempre lo digo, una mesa grande es lo más bonito que hay. ¿Verdad? Todos los esos días, claro, cada uno hizo una cosa, cada uno te cuenta cómo la ha ido. Lo más bonito. Entonces... Eh, eh, es, yo creo que es lo más bonito que hay. Reunirse, eh, cuando tú estás un rato hablando y te sientes con confianza, muestras tus problemas, tus problemas pueden ser compartidos o por lo menos apoyados muestras tus alegrías, que nos da alegría a todos, una reunión, cuanto más larga, hombre, tampoco hace falta que sea 24 horas, pero una reunión, una sobremesa, salen muchas cositas que las podemos arreglar, o las podemos compartir, o nos podemos alegrar de esas cosas, y yo digo que olé las reuniones. Dice que la, feliz, que la comida también da, nos da felicidad y ahora esos son momentos también de que la gente compra más y lo, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Porque son días de comprar, de comprar no solamente los regalos sino también vemos que la comida, eh, las carnes, bueno, tú lo verás que tienen la, tus tiendas que ahora pues eh, la gente además compra otra cosa más, ¿no? Se gasta un poquito más de dinero también, quiere comer un poquito más de delicateses, ¿Cómo, ¿cómo funciona? Bueno, la verdad es que estamos en un año un poco difícil, dice que está, va a ser un año de consumismo ...con su mismo traje, con su misma chaqueta, con su mismo coche... Eh, ...bueno, es un toque de, de sonrisa... ...pero que la verdad es que llegan unas fechas que son bastante señaladas... ...todo el mundo nos guardamos una peseta en el bolsillo... ...bueno, la peseta de hoy un euro... ...para estos días eh, especiales... ...mostrar en nuestra casa siempre lo mejor... Eh, ...poner una mesa bonita, una mesa bien... Es una tradición que, aunque la gente piense que yo lo digo porque me beneficio, es que me gusta. A mí la Navidad siempre me ha gustado, es desde siempre en mi casa... O sea, celebrar la Navidad con lo que se podía Y ese día mi madre, recuerdo que siempre hacía algo especial Aunque fuese, pero algo... ¿Te recuerdas qué comida es la que se ponía en Navidad en tu casa? En ese plato casa... que hacía tu madre siempre, que no podía faltar? En mi casa mi madre me acuerdo que siempre le gustaba poner pavo en Navidad Pero hay una cosa que no se me olvida nunca y son los buñuelos Eso eh, lo tengo en la mente que mi madre hacía, antes de Navidad hacía los buñuelos ...y lo ponía en la canasta de mí, me lo, eh, lo colgaba en el techo para que... Le, nosotros vivíamos en el campo, pues, yo soy de la ciudad, de campo... ...y ahí, pues había ratones, había, tú en la casa del campo... Sí. ...y mi madre colgaba, y, y yo era chiquitillo y muy malo siempre... ...me subía, le enganchaba, y yo me acuerdo que una vez me eché la canasta encima... ...y mi madre me iba a matar, y son cosas, recuerdos que están ahí, que son bonitos... ...y que la verdad es que... Eh, con el tiempo, con la edad, si te van viendo esas cosas. ¿Será que me va dando las seis? ¿Con las seis te acuerdas de lo viejo y no de lo nuevo? Sí, Será verdad, no sé. Pero la verdad, bien, la verdad. Yo, yo me acuerdo de esas cosas mucho y te da nostalgia mucha. Sí, sí, pero tú antes era muy, del pavo. Mi madre también hacía el pavo en Pipitoria todos los años sí, por la. No sí. hacía, hacía, que ella no sabía que se llamaba Pipitoria, pero y <risa> después yo fui cocinero y digo mira, ...era en Pipitoria como lo hacía <risa> mi madre... Y, ...con la almendrita, con todo eso, eso. y la verdad es que, eh, no sé, en, en cada casa lo más importante es que se haga... ...debido a las circunstancias económicas de cada uno, que no veniremos porque el vecino... ¿Va a comer angula o porque el vecino va a comer langostino y yo tengo que comer langostino. Yo pienso que tú comes en tu casa lo que tú realmente puedas y lo haces lo mejor que puedas y lo más cariñosamente y lo más reunido eh, eh, para mi opinión. Yo, cada uno que piensa. Sí, es que si piensa... es que hablamos de, lo, de los filósofos que hablaban de la felicidad, justamente decían eso, que no es que, que a lo mucho, sino disfrutar de lo poco. Es que eso sí te eh, da... Es, que, es que lo que tú hablas con... Yo digo que tú te debes de comer lo que eres capaz y lo que eres capaz no solo de buchar sino de pagar. Porque para qué te vale decir he comido esto y luego hasta tres días que tienes que pagar la luz y no llega o que tienes, pues mejor comer algo bien bonito y que mañana vas a pagar la luz o tienes que... Pagar algo y lo puedas pagar. Yo creo que la felicidad sigue ahí en esos días después. Así ah, es, Andrés. Y bueno, no, una recetita tuya. Yo no me voy sin una recetita tuya, sí. que siempre me encanta. Siempre me pone colorado. <risa> <risa> y, y que te. Pues no sé. Eh... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Una, algo fácil, porque además yo quiero decir también que en las tiendas, tú ya tienes cosas que están hechas, porque tiene cositas ya rellenas, que están muy buenas, ya solamente tienes que darle tu toque en casa, ¿no? Pues podríamos tirar un poquito también de ahí, ¿no? De ya, una cosita que no nos dé mucho trabajo y le demos el toque en casa. Pues, pues, pues poner un relleno de cerdo o de, de ternera o pollo relleno o pavo relleno y, y al fin y al cabo... Si tú das la vuelta es casi lo mismo, con un poquito de diferente. Si tú, por ejemplo, pones un pollo relleno, pues puedes hacerlo con ciruela, con manzana, con pasas, no la que lleva dentro, sino con guarnición. ¿Cómo lo gracia la gracia? Hace, hacemos todas las Andrés? Tú pones, el, por ejemplo, el, un pollo o un pavo o mulo de pollo y lo pones en el horno, lo vas dorando, que ahora se le llama sellarlo. Ante nosotros llamamos dorarlo, lo va dorando cuando está doradito por todos lados, pues yo me gusta ponerle mucha cebolla. Mucha cebolla, le quito la gran mayoría de grasa que haya soltado para que después no corte la salsa y le pongo cebolla y lo tapo. Una hoja de laurel, si tiene un poquito de tomillo se lo pone y una hoja de laurel y eso lo tapa y lo deja que vaya sudando la cebolla. Vaya sudando, sudando. Y llega un momento que la cebolla ya no tiene líquido tiene que estar pendiente para que no se queme ¿no? y ahí si te queda algo de grasa la quita y le echa un vaso de vino blanco y lo vas rogando con eso. Cuando haya gastado el vino, la cebolla ya no tiene que estar, esa se fue y eso forma parte de la salsa después, entonces para esa altura el pollo tiene que ya estar hecho, sacas el pollo y haces como si fuera una bechamel pero muy clarita. Le quita, es importante quitarle toda la grasa porque la grasa corta la bechamel. Entonces le coge, coge un poquito de harina y le hace un roux, que se le llama, con la, la, la, la cebolla. Le hace, le hace, eso lo la, Perdona, el, el pollo lo has hecho en una cacerola ancha, lo pones en un cacerito más pequeño para que sea más fácil trabajarlo. Y haces una bechamel clarita. Si la haces con leche, pues nada, o la puedes hacer con, con caldo de pollo, que se sería una velutez, pero eh, que sea clarita bien. y le dejas que cueza, que cueza y le pone la turme y, y si había algo de humo sí. se va, sí, sobre todo, se quiere una cremosa y... es, exactamente si ves que quiere lo puedes pasar por un colador y si no lo dejas tal cual. Cuando ya está eso hecho el pollo por otro lado y yo me gusta ponerle aunque vaya con dulce, con manzana, con pasa con ciruela, me gusta poner un poquito de champiñón, un poquito de seta, entonces coge un champiñón o la seta y una sartén que esté muy fuerte, que tenga mucho calor, sin ponerle el aceite, cuando está bien caliente tienes que tener el aceite preparado, unos dientes de ajo y los champiñones o la seta, aceite, el ajo y automáticamente los champiñones para que no se queme, y de esa forma está fuerte y no sangra, no suelta agua los champiñones o la seta que le ponga lo rehogas y se lo pones a la salsa que ya habías hecho y ahí le pones, si quieres puedes flambearlo los champiñones con un poquito de coñac y le pones un poco de nata y haces unos champiñones a la crema y se lo pones a la salsita que había y es poquita cosa porque no hace falta mucha salsa eso ya la, la, la tienes hecho, lo tienes calentito cuando eso lo puedes hacer a las 3 de tarde ...que siempre es lo que yo trato de decir... ...que en la mesa no tenemos que sentar todos al mismo tiempo... Sí, ...y levantarnos sí, todos sí. al mismo tiempo... ...entonces tú tienes tú preparado... ...a la hora de preparar las cosas para la mesa... ...uno pone los langostinos, si hay... ...otro poner la gamba, otro poner queso... ...otro pone aceituna lo que haya... Oh, para pero... ...todo sí. va ayudando... ...y la persona que ha hecho el pollo... ...que sabe por dónde va... ...lo corta en rodajitas, más o menos uno por persona... ...y un par de rodajas más... ...en la placa del horno le pone la salsa que hemos hecho por encima... ...y el horno lo pone muy bajito, muy bajito... ...para que no queme ni enfríe... ...cuando se han comido todos los aperitivos... Los ...el perfecto. pollo lo saca para afuera... Y solamente uno va quitando plato de la mesa, lo total, y, otro... y todo centro al mismo tiempo. Y... Qué maravilla, pues y suena muy bien, porque además el pollo no es de lo más costoso. Una cosa que lo puede hacer todo el mundo en casa, está delicioso y sus toques también de temporada, porque la seta ya es de la temporada, vale, le damos ese toque de temporada y todo así, queda como muy navideño vale. con sus ciruelitas, y si sus no Si quiere poner dulce, pues puede poner un poquito de arroz blanco, que lo hace uh -huh. tipo yo, me gusta el arroz blanco cuando va de guarnición, como si fuese una paella, pero sin nada, solamente un casco de cebolla, un, un diente de ajo, igual que si fuera una paella, pero solamente arroz y agua. Y eso se usa, porque hay quien pone el arroz cocido y, y no sabe nada. Solo tiene que saber algo, tiene que saber, bueno, pues, un poquito de arroz blanco y, no, y te va de guarnición. Sí, la verdad que sí, en vez de pan, con, acompañamos con el arroz a salsita y la apuramos para que no quede ni la salsa, nada, que no quede nada. Y eso, tiene que estar para chuparse los dedos, ¿no? Y, y no pone tenedor y, más. y nada. Bueno, es perfecta tu receta, ¿eh? Ya la anotamos para hacerlas en esta fiesta, porque me parece que es fácil, me han encantado tus términos culinarios, ¿eh? He aprendido mucho con, tu, con, con tus términos culinarios también, ¿eh? <risa> bueno, Andrés, ¿cuánto sabes tú de cocinar? Sabes un montón y lo transmites muy bien. Y a mí me gustaría también que dieras ese mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Bueno, eh, yo no sé mucho, soy muy viejo ya, ¿eh? tengo muchos años y mucho vivido. ¿Era muy sabio? Muy no, bien. bueno, siempre sabio porque los viejos son sabios, ¿no? Bueno, pues nada, yo te digo lo de siempre. La Navidad, para mí, es algo, como hemos contado y hemos hablado un poquito de la añoranza, que, que hasta te emociona porque te acuerdas de personas que no están, pero hay que tirar para adelante y, y, y seguir. ...con lo que nos está costando, porque madre... ...nos está costando mucho, mucho... ...no lo sabe nadie... ...la gente ve las cosas por encima... ...y ve todo el mundo sonreír... ...pero hay que mirar detrás de la sonrisa... ...que muchos sonreímos por no llorar... ...pero eh, nos está costando mucho... ...bueno, vamos a dejar eso a un lado... ...vamos a dar un mensaje de Navidad... ...que miremos... ...y veamos que la Navidad... ...empieza el 24 de diciembre... ...y acaba el 23 de diciembre del siguiente año para empezarlo de nuevo, para que siempre estemos mirando hacia adelante y, y ahí sí hay que ser una mano, alguien se le eche. Eso es, nuestros antepasados nos enseñaron... o al menos a mí me enseñaron que cuando una persona mayor iba por la calle, había que cogerla de la mano y ayudarla a cruzar la calle. Que sigamos haciéndolo. Sí, feliz Navidad. Igualmente. Y a todo tu equipo que llevan muchísimos años, casi, algunos desde que empezaste, y son un equipo estupendo. Nosotros ahora vamos a visitar las tiendas y las vamos a estar también a, a nuestros telespectadores. Felices fiesta para tu familia, para tus empleados, para toda la familia. Eh, no puedo olvidarme de felicitarle a los míos, que me siento súper orgulloso de ellos, de todos. Desde el primero al último, y, y cada uno tenemos nuestras cosas, pero al final todos somos una piña. Y me lo están demostrando cada día y olé por ello.